Hola, ¿cómo están? Me han hecho diferentes consultas respecto a cómo emitir documentos que no es la típica factura. Entonces, en este video me gustaría explicar cómo emitir una factura, pero de una guía de despacho manual. O sea, una guía de despacho que no es electrónica, que le entregamos a un cliente, donde esa guía de despacho constituye una venta, y ahora debemos emitir la factura asociada a esa guía de despacho. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es ir, obviamente, a la página de emisión de documentos Y acá debemos seleccionar factura electrónica, y debemos completar el resto de los datos tal cual estaban en la guía de despacho que emitimos o sea, los mismos datos del receptor y obviamente los mismos productos que estaban en esa guía de despacho Entonces, vamos a asumir que en la guía de despacho había dos productos por esos montos que están ahí la parte importante, porque si la, ustedes la revisan hasta el momento, esto es básicamente una factura normal. ¿Dónde está la diferencia? Es que debemos agregar la referencia a la guía de despacho manual. Para eso, hacemos clic en este más y se nos va a desplegar una línea que nos va a permitir agregar la referencia. En este caso debemos seleccionar el código 50, que es guía de despacho manual. Colocamos el código, obviamente, de esa guía, el folio, y la fecha de esa guía de despacho. Por ejemplo, el martes 28. Eso es todo. Esa es la única diferencia. Ya si queremos hacer referencia a una guía de despacho que emitimos anteriormente, debemos seleccionarla como referencia dentro del documento que estamos emitiendo. Y con eso simplemente ahora, generamos el documento y lo enviamos al servicio de interno. Recuerden que siempre que emitimos un documento debemos consultar su estado. en este caso el estado todavía no está disponible vamos a esperar unos segundos y lo vamos a volver a consultar mientras tanto podemos revisar el pdf y donde aquí podemos notar que vamos a tener nuestra factura electrónica como todas las demás facturas que hemos emitido pero la diferencia es que acá vamos a tener la referencia a nuestro de tipo eh, 50, ya en el fondo de nuestra guía de despacho eh, manual, consultamos el estado nuevamente y ahí tenemos que nuestro documento está procesado y aceptado por el servicio de interno. Bueno, y eso es todo lo que hay que hacer. O sea, en el fondo, para poder facturar una guía de despacho en papel, lo único que tenemos que hacer es. Eh, seleccionar dentro del documento referenciado que estamos asociando una guía de despacho en papel a la factura que estamos generando. Eso es todo. Muchas gracias.